Entonces, vamos a jugar primero esta de en Wands 2. Aquí estamos. No abre, no abre. No sé para qué traigo lámpara, si todo está prendido. ¿Qué? Las flechas indicaban... Ay, no me había dado cuenta que había flechas. Ya sé qué tengo que hacer. ¡Claro! Aquí había que verlo de otra pers perspectiva. O Saque ese mono. Ahorita te chingo. Pues, güey. Se muere, La vueltita del miedo. I know I said that I would help you escape. But I can't let you escape. Not yet, at least. If you want to see Mike soon then you will need to do what I say. That way I can get rid of those <gasps> things. And you can get reunited with your dearest friend. I see you have a grappler, you can use the grappler to open doors, swing on poles and other stuff. Well, Reach the train station and I will tell you what to do. y eso que. Básicamente dijo que algo así de que no entendí nada. De que no me iba a dejar escapar y que tenía que usar esta cosa para abrir cosas y que después me iba a explicar cosas y así. <risa> no sé por qué me quisiera explicar cosas sino no que me vaya. No entiendo nada. No. Eso es lo único que capté. ¡Open! Ok. Y este... Este coso que... ¡Ay, se ve genial! ¡Ah, rayos! Era muy corto. <risa> ya no quiero. ya si sí pudo llevar no había visto que se podía ver desde ahí pero ¿Podré? no creo no creo que llegue tan lejos a ver lo voy a intentar ahí un poquito más abajo no un poquito más arriba ahí Pero funcionó. Me zurré. Pero funcionó. Uy, me asusté bien feo. Ay. Ay, mi pancita. Ay. ¡Aún manches. No puedo creerlo. Ya. Y ahora qué está tronando, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es esa. Es esa. ¡Uy! Que crazy. If you are not an employee of Law Factor Incorporated, stop watching this tape. Welcome to AIM Lab. He no estoy muy segura, pero creo que va a pasar algo si yo no me muevo cuando se prendan las luces. Pero. For the first task, you have to eliminate Bussy. Bussy doesn't like noise, so I will activate this game to make him come. After he comes, you should try to win the game. That will make the doors close, trapping him in the process. Oh, he's here. Have fun and don't die. Yes, he's también Oi, I didn't no understand anything. No mames. ¿Qué tengo que hacer con No eres he dado, ¿verdad? ¡No manches! ¡Oh! ¡Cómo me muero!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 porque si no me iba a chingar. Eso está bien crazy, güey. Es un viejo tramposo. ¡Ay, qué onda! What the fuck? Acaso Debo cambiar de, de cosas por hacer para siempre. ¡Ay, no! Por dónde salió ese señor y por qué es tan grande y para dónde tengo que ir para allá. Ay, no sé para dónde ahora. Oh, allá. Yeah. Ay. Buenísima. A ver. Tengo menos. Ay. Para allá. ¿No me caigo. Ya le estoy pues por aquí no hay nada, así que imagino que igual sí Y Beauty. y que Briana es, eh, definitivamente. Ya viene por ahí. Al parecer sí. Yo siempre revisando las puertas. Es que aparte es un juego engañoso, ¿eh? De nuevo, esa música extraña. No, aquí va de nuevo Hello and welcome to the new and improved FACTA If you oh! are listening to this tape You have been chosen as a fact employee and security guard There are two doors oh. to your right and left If there is something Or someone that wandered into the building You can use your grappler to close the doors to keep them away. If you close one door, the other one will open since they are attached by the same cable. ¿Qué? There is a flash in front of you. If you activate it, then anything that wandered in will go back out. Probably. Well, that's it for today and I hope you have a good night. Pero yo creo que me tendré que asomar a ver por dónde lobo, ¿no? no había visto lo otra. Voy a poner aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. La cierro se va. Me tengo que andar fijando ahora en estas dos. Voy a fijar si viene de este lado. Ahí viene, ahí viene. Ok. Y ahora me fijo estos dos. Que no se mueva ese y que no se mueva el lobo. Ahí viene. Ahí viene, ahí está, ahí viene el lobo. Eso, ay, una hora después, chingao. Mientras que viene el lobo. Ahí viene. Ay. Nunca, nunca quise en mi vida jugar Final at Freddy's, porque ahora lo estoy haciendo. <risa> ¿Por qué? Acerque acerca ese viejo crazy. Ahí viene. Se acerque! Viejo crazy. Ya. Yeah. Ya que camina el lobo. Ahí está, míralo. ¡No! Imagínate vivir toda tu vida así. Cerrando la puerta para que nadie venga. Prendiendo la luz para que el monstruo no se te acerque. ¿En qué momento te relajas? Uy, uy, Pícale, güey, pícale. ¿Qué pasó? Se bugueó. Se bugueó, güey. No había manera de ganarlo. ¿Era una trampa o qué? ¡Lo ¡Oh, odio!